Entonces un día, en el 90 ya, llamó a la casa y me dice mi papá, me contesta mi, mi papá que me había venido a buscar, le pregunto quién quién, no? me dice la policía judicial. Le aviso yo a mi esposa y al rato me entero también. Cuando yo le aviso a ella es para casi, casi decirle que ya no voy a ir a la casa, ¿no? porque ya conociendo los métodos de la policía judicial... Yo ya estaba harto, y veo a esta organización, a la FADEM, que estaban boteando en, en los camiones para pedir la, la libertad de los presos políticos. Empiezo a platicar con ellos, y me invitan a que vaya yo a su oficina. Yo entendía que si me acercaba la policía, eh, lo que iba a pasar es que me iban a detener inmediatamente, y de todas maneras iba yo a salir culpable ahí no me di cuenta o fortalecí mi visión de que en México no, no se persigue realmente los delitos lo no agarran a cualquier persona para que pague los platos rotos ¿no? me voy para allá para que los compañeros puedan documentar sus casos eh, ver cómo se pueden ir impulsando ¿no? le pedimos a la CNDH que que viera, que viera los casos. La CNDH hace una, una pequeña investigación de varios meses. Y discutimos al interior cómo le entrábamos o si no le entrábamos. Finalmente decidimos que le entramos. Le, les abrimos las puertas y los llevamos a muchas de las comunidades ¿no? en, en la Sierra de Guerrero, en la Sierra de Atoyac principalmente. No podemos abandonar esto, ¿no? porque el abandonarlo es el dejar a, a, a, a los otros compañeros y a las nuevas generaciones en, en manos de, de toda esta gente corrupta. Son los responsables de todos los crímenes en México, de todos los crímenes históricos.